Es como un concepto un poco complicado. Primero, hablemos de qué, qué quiere decir para las empresas un bono, un sistema de gratificación o un sistema... La remuneración de las personas en una empresa es fija o variable. La claro. remuneración variable es esto que se llama gratificación o bono. Y, y cómo pagan las empresas ese bono en función del resultado de la empresa. Si a la empresa le fue bien, tiene ese bono. Si a la empresa le fue mal, ese bono no existe. Exacto. Y ese bono tiene un concepto que, que tiene que ver con la percepción de cómo fue tu trabajo dentro de la empresa. Eh, en este caso, entonces, hay, habría como que sacarlo el concepto gratificación, habría que sacarlo el concepto, digamos, que tiene normalmente o que tiene, está dentro del sistema de remuneración de una empresa. La remuneración es, eh, es, es lo que nosotros se llama es por, por poner tu fuerza de trabajo a disposición de la empresa y el sistema de que quiera hacer que sea variable quiere decir que depende de la actitud de la persona y claro. del resultado de la empresa. O sea, de tu productividad, básicamente. De tu productividad. Entonces, Bien. este sistema que, que o este decreto, lo que esta remuneración o esta asignación no remunerativo, no tiene que ver con el concepto de gratificación o bono que se paga dentro de las empresas. Claro. Pero ahora tenemos una medida nacional uh -huh. a través de un decreto. Que, que además tiene la, la, la contundencia de un decreto ley Por y que en definitiva obliga a las empresas a pagarlo. Obliga, es así. Obliga a las empresas a pagarlo eh, y acá lo que aclara es que si es que la empresa no paga un bono entre los meses de diciembre y enero. Ajá, ese es como el concepto. Lo que pasa es que, que, que, que hay muchas empresas que, que pagan ese bono. Lo que pasa es que el bono se paga, el bono viene como en las empresas, pero hablando del concepto anterior de bono, que tiene que ver con tu, con tu productividad, tiene que ver con el concepto de se paga, es como la compensación, digamos, no se les da a las personas que están dentro de convenio, porque a esas personas se les pagan las horas extras. Claro. A los que están fuera de convenio, estos, esta, estos conceptos como que, que, como que vienen a compensar esas no, no, las horas extras que no se pagan a los fuera de convenio. Claro. Entiendo que el mismo decreto lo que decía además es que si ya se había dado un bono por parte de la empresa... Eh, en los meses de diciembre y enero... En los meses de diciembre y enero podía estar contemplado como la medida que en definitiva... tal monto, digamos, hasta los 24 mil pesos. El, el, las, las empresas cuando vos pagas un bono, lo que vos... ¿Cómo se calcula? Se calcula en función de la remuneración de las personas. No existe un bono que vos le pagues a todas las personas el mismo monto. En el concepto de gratificación que estábamos hablando antes... Es una proporción del sueldo, es entre medio sueldo, un sueldo, dos sueldos, y en los casos gerenciales, más cantidad de sueldo. Uh -huh. Claro. Entonces, este bono de 24.000, nosotros pues, acabamos de publicar un informe que nosotros hacemos de cómo, cómo las empresas otorgan los beneficios y, y, y, y en qué porcentaje y de qué forma. Y si nosotros miramos, eh, los operarios siempre son los que tienen menos porcentaje de bono porque tienen el concepto de horas extras. Claro. Entonces... El, el... Un proporcional reciben entonces. Exacto. exacto. Igual que hay un proporcional para aquellos que no cumplen con la jornada completa de trabajo. Claro, este bono lo que te dice es que son 24 mil pesos en aquellas personas que ganan menos de 189 mil pesos, 180 mil pesos. Y Eso es de lo que cobras En de mano. mano, exactamente. Yeah. Eh, y después va siendo, de, de, en función de la cantidad de horas trabajadas, es el proporcional del bono. Claro. Que, que además el aguinaldo se sacaba, porque además en diciembre tendés a cobrar el aguinaldo. Claro, porque es de tu sueldo, de tu sueldo bruto en los últimos meses. Claro. Uh -huh. Porque una de las preguntas que se están haciendo todas las empresas ahora es, ¿qué mes tomás? Claro. Sí, porque cuando vos tenés una remuneración que es variable, ¿cuál mes tomás? ¿Y cuáles se toman los últimos tres? Eh, bueno, ahí hay un montón de empresas que, en realidad, por ejemplo, eh, hay algunas paritarias que tienen un incremento ahora en diciembre y que todavía no se liquida el sueldo de diciembre. Claro. Entonces, vos decís, ¿qué calculo? El, el último que tenés, el de noviembre. Claro. O calculás el que vas a tener para hacer el pago. Y que, en definitiva, corresponde al 2022. Claro. Porque el que vas a cobrar en enero, en realidad, es de diciembre del 2022. Eh, exacto. Entonces, pero esto no está calculado. Claro. claro. Porque vos decís, bueno, suponete, vos decís, bueno, voy a tomar el estimado de diciembre... Siempre que a 10 días puede pasar un montón de cosas. Tal cual. puede renunciar, puede suspender, puede tener un montón de características que ese sueldo que supuestamente vos tendrías, no lo tendrías. Uh -huh. Entonces, hay, es como todo, hay un montón de cosas. Cuando se saca un decreto tan... Es porque han quedado como un montón de variables sin tenerse en cuenta. Entonces, bueno, la, la, la casuística te va a ir diciendo qué hacer. No, hoy hay un montón de, de variables que no están... Especificadas en el decreto y que las empresas van a ir tomando decisiones y eso irá trayendo reclamos y claro. revuelta de decisiones y nuevos reclamos. Y... Y, y si te un trabajador que se excede de esos 180, sí. cobra 185 o 190, sí. Sí. Eh, ¿puede cobrar un proporción o ya queda a disposición, no. a decisión de la empresa? Pero, pero, el si gobierno estás, no obliga. no, estás obligado. Bien. Lo que pasa es que, que si yo te digo, digamos, hay un hay, mucha gente, hay muchas empresas que pagan ese bono. Está bien, no a los que están dentro de convenio porque se les paga otro concepto que se llama horas uh -huh. extras o productividad, otros conceptos. Pero hay muchas empresas que tienen el concepto de bono gratificación. Y, y mucho más alto que 24.000 porque ¿hay siempre muchos? es... Como una especie claro. de premio, digamos, claro. por el año trabajado. Hay muchos que incluso lo cierran hasta en paritaria. O sea, determinan claro. en la paritaria que la empresa de, de a fin hecho, de año... Otorga un bono de tanto dinero. Claro. Los bancarios, por ejemplo. Uh -huh. Pero, pero claro. te diría que hoy tenés muchísimas empresas, que, muchísimos paritarias que se cerraron con una gratificación extraordinaria de a partir de 30 mil para arriba. Mira, entonces en es? ese mes, te, perdón Rodito, tenés no, sí. el sueldo de diciembre, el aguinaldo y el bono. Bueno, el bono no siempre se paga en el último mes, no, no está cerrado para que se pague ahora. No está cerrado en todos los casos para que se pague ahora. Porque una de las cosas que vos tenés, es que, es lo que creo que lo hablábamos la otra vez. El principal eh, fuente de empleo en la Argentina no son las grandes empresas, son las pymes. Claro. Y si a una empresa que hoy está ajustada le pones sueldo, aguinaldo y bono, lo más probable es que alguna de esas cosas no vas a poder pagar. Uh -huh. o, te, o te tengas que endeudar. Sobre todo si no tenés mucha espalda, digamos, como o empresa. Hoy es un problema para la PYME, la micro, es un problema, que, que son los que son los que mayor cantidad de puestos de trabajo tienen en Argentina. Claro, por eso es que también hay que aclarar que esta medida implicaba que en el caso de las PYMEs se podía deducir de ganancias. Entonces se supone que el 50% lo paga el Estado. Eh, Pero después Los gastos se... siempre se deducen de ganancias. Esa este, este es una decisión, hay que ver qué quiere decir exactamente esa línea que la podés deducir de ganancias. Todos los gastos que tiene una empresa se deducen de ganancias. Uh -huh. Salvo que no, eh, si no estás pagando ganancias. Claro, pero ese es el punto, digamos. Una empresa que hoy está en pérdida, que tiene grandes problemas, digamos, es como rara la, la decisión, digamos. Las empresas chiquitas, que están complicadas, que están. Eh, habría que ver cómo, cómo lo van a implementar. Uh -huh. Es como quedan muchas cosas ahí como, ¿viste? Hay que, que esperar. Pero sea, para que vos, esto vaya esa pasando. medida tipo de beneficio no es tal. Hay que ver cómo se implementa para ver de qué forma el Estado llega, en teoría, con esos 12 mil pesos por empleado para las pymes. Exacto. O el Estado le dijo, yo me voy a hacer cargo del 50% del bono que te estoy obligando a pagar. Claro, y dijo, no vas a pagar, los imp no vas a pagar el impuesto a las ganancias. Uh -huh. La empresa que no está bien, no paga ganancias. Claro, directamente. Entonces, este sería el punto. Vamos a, pero bueno, habrá que ir Y alcanza. La alcanza? Dile, una empresa chica que no le alcanza para pagar ese bono... O no para pagar no, algo de todo no. lo que tiene que pagar a fin de año? No. Que, que, que, lo, ¿Que lo que quede eximido de ganancia le alcanza? No. No, no, no. Si estás en un problema... Estás en un problema. Estás en un problema. Claro. Yo, yo sigo insistiendo y para mí es el, creo que es la gran pregunta que se debe hacer hoy el gobierno, digamos. ¿Por qué tenemos un sistema que impide tanto tener trabajadores? El principal derecho que hoy los trabajadores no tienen es el de trabajar. Y es, una, es, es tremendo, pero cada vez tenés más trabajadores informales, cada vez tenés menos más trabajadores en el Estado y menos trabajadores en el sector público uh -huh. en el sector privado. Perdón. Uh -huh. claro Esa es como la pregunta. Eh, ¿Está bien que el Estado se meta en, eh, en este tipo de decisiones? Porque ahí tenés siempre dos posturas. La, claro. del emple, la del empleador o la del empresario que va a decir cómo se va a meter el Estado en un presupuesto ajeno. Y después la del empleado, que a lo mejor ha tenido pocos o nulos aumentos salariales, que, no le, que, que a lo mejor no le cumplen ni siquiera con las horas extras, porque cada empresa y pyme es un mundo, hay quienes cumplen todo, rajatabla y hay otros que se hacen los vivos. Entonces hay un empleo que te puede decir, y si no lo obliga el Estado, a mí no me llega ningún beneficio. mira hay, un, hay una cosa que es re interesante, cada 100 pesos que vos recibís, 49 se lleva al Estado. Y al empleador le sale 149 pesos. 100 te llevas vos y 49 se lleva al Estado. Ese número ya te dice un montón de cosas. Ayer estábamos en una empresa trabajando y dice, che, mira, yo creo que lo que vamos a hacer es que el 3 de enero no lo trabajemos. ¿Por qué? para viste que como este año fue sábado y domingo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el Estado? Che, hoy es feriado. Me dice, pará, no podemos no producir durante tanto tiempo las decisiones, cuando el Estado se mete en las decisiones de los privados es un problema, porque ¿qué empiezan a pasar? ya empezás a decir, che no, pará no sabemos cuándo va a volver a ser un feriado por algún motivo bueno, no hagamos nada, entonces no compensemos, no, cuando vos tomás estas decisiones, muchos sabíamos que iba a venir esta decisión, es una decisión si vos me decís, esta es una decisión rara eh, creo que es una decisión más para, para las personas, que creo que que, que tienen los planes sociales, que para los privados, digamos. Esta decisión para mí no tiene tanto, tanto impacto y sí tiene un impacto de, de sentir que che, no tomemos decisiones porque no sabemos qué va a hacer el gobierno. Y eso genera mucha incertidumbre y la no, la, la, la, la no decisión. Y la Claro, porque si che, ¿y si mañana nos vuelven a poner otro y si mañana vuelven uh -huh. y si... Eso pasó con algunas empresas, ¿no? Que a lo mejor supuesto, estaban pensando un en un bono y los frenaron eh, a la espera de alguna medida que los obligara. Recuerden, ¿Se acuerdan de esa época? Son, él es muy joven, él no se va a acordar seguro. No, no, vos también, digo. Él, por ahí los vos dos, te acordás, los dos. Los dos. Ustedes sí. no se van a acordar, vos Yo estoy sí. en el horno acá. Claro, vale. Estamos. Yo no se nota, <risa> pero también me acuerdo. Eh, en una época que, que el gobierno decía, bueno, 100 para todos. 100, 500 para todos. 100 para to todos los meses y iba así como... Entonces vos no sabías, ahí surge el concepto a cuenta de futuros aumentos, porque como vos no sabías en qué momento te decían un aumento para todos y una, una suma para todos, y... entonces bueno, ahí es cuando las empresas empiezan a tomar decisiones, uh -huh. a no tomar decisiones. Y en general, en, en, en términos bien generales, ¿qué se puede decir respecto al pago del bono de las empresas mendocinas? ¿Lo cumplen, no lo cumplen? Eh, bueno, acá volvemos a, al concepto de la informalidad. Digamos, la informalidad, hoy pensemos que es tremenda la cantidad. Por este número, ¿no? Piensen, hasta las personas cuando vos le decís, mira si yo te pago en blanco, siente te pago vos, 49 le pago al Estado. El número es concreto, ¿eh? Uh -huh. 49. Y, y si vos sos un poquito más concreto, es más todavía. Porque si vos contás lo del aguinal, ti, ti, ti, ti, es más número. Entonces, la persona te dice, pará, pará, prefiero estar en negro y llevarme 149. Y no que el Estado se lleve 49. ¿Pero se lo pagan? Sí. Bueno, ahí hay un montón de circunstancias. ¿Que una empresa pague el 149 al empleado en vez de darle el 49 al Estado? Bueno, ahí hay un montón de circunstancias. Eh, y, y no hablemos de ganancias, estamos hablando de personas que están exentas de ganancias. 100 y 49 son sin pagar ganancias. Si no, es más todavía. Son 100, vos recibís menos y el Estado se lleva más. ...a partir de, de, de, de, de, de, de, de, lavar, de lavarse de ganancias. ¿Qué, qué pasa en el, en el caso de que hay un mix de trabajador formal e informal? Digo, claro, que tenés el blanco... Vos cobras pasta. la mitad en blanco y, y la mitad en negro... ...y capaz que superás los 180 y pico mil, pero con una gran parte en negro. debería cobrar el bono o no? Eh, y si tu sueldo en mano es menos de 180, no... Pero, por ejemplo, si mi sueldo en mano es de 190 mil pesos. En total. Pero no, claro. Pero 90 mil pesos están en negro. Yo cobro 100 mil en blanco. El, el bono está, te, te dice que si toda persona que tiene una remuneración en mano de menos de 180 y tantos mil. Sí. Tiene que cobrar el bono. Si, tú, si vos cobras menos de 180 y tantos mil. Y no has tenido gratificaciones o conceptos sí. parecidos. Eh, porque, aparte, dice una cosa rara que dice. Si la persona ha percibido o percibirá en enero una suma no remunerativa por única vez, yo puedo decir, bueno, si vos tenés un concepto de gratificación que es todos los años, entonces ahí, no tenés, ahí tenés que pagarlo. Lo que dice el SEBA es que a lo mejor un trabajador que recibe parte en blanco y parte en negro oficialmente o en regla está cobrando menos de esa sí. plata dispuesta como sí. límite por el Estado sí. entonces bien podría decirle al empleador, más allá de que sabe que cobra una parte en negro, que le pague el bono porque oficialmente estoy cobrando menos ¿se entiende? Eh. o legalmente estoy cobrando menos o sea, a mí en el bono me figura una plata que después en mano sí. se traduce a otra cosa ¿Vos sí, si él tendría que decírselo? Si le corresponde cobrarlo en definitiva Eh... Sí, ahí va a depender qué parte, de la, qué parte del, del, del decreto querés leer, la parte que dice si un trabajador gana menos de 189 o si lo gana 189 por recibo de sueldo. Claro, claro. ¿Cuál, que no, no estar en esta se apuesta, no aparece. Claro, claro. Dice claro. cualquier trabajador que tiene una remuneración, de, de una remuneración neta de 100, menos de 189... O sea, Ahí dependerá claro. de cada uno, digamos. Hay, hay algo que, que, que, que en esta charla yo no puedo dejar de pensar en mucha gente que nos debe estar viendo en, en este momento empleados y deben estar diciendo, no sé por qué tanta discusión si no me lo van a pagar. Claro. ¿Por qué? Porque sucede esto, no te lo puedo pagar. Exacto. El camino es, lo denuncio y pierdo el trabajo. Puede ser anónima también la denuncia. Ah, bueno. O sea, nadie, nadie, nadie dice pero, que vos, pero vos Rodolfo, Gravina mina llamás y... Es re complicado Tenés tres empleados, uno complicado. de los tres te denunció Además, Digo, el, el que es... estamos hablando de la mayoría de las empresas Tienen tres empleados, claro. cuatro empleados o sea, En definitiva, más allá que sea un... No estamos que... hablando de empresas Perdón, empresa... y empresas grandes lo mismo, ¿eh? sí sí no cambia mucho creo que Te donde... dicen, no puedo, no puedo, no me cierran los números, se acabó pero, el chiste Donde vas así... vos, Roy, que más allá que el gobierno lo obliga muy sujeto a la voluntad del empleado. Sobre todo porque en la conferencia de prensa, la el ministro de trabajo, cuando un colega le preguntó, ¿va a haber sanciones para las empresas que incumplan con el pago del bono? En realidad la pregunta fue, ¿van a ser controles sobre las empresas? Y la respuesta, nosotros no tenemos por qué controlar a las empresas. En todo caso, controlamos si existe una denuncia. Si hay un trabajador que denuncie, imagino, ante la subsecretaría de trabajo, ahí sí controlamos que la empresa esté cumpliendo con esto que es obligatorio que es un decreto ley publicado uh -huh. en el boletín oficial, pero per se, de modo propio, claro. por parte de las empresas no iban a hacer controles. Pero aparte, eh, las empresas, no, o sea, el concepto por ejemplo del feriado de hoy, para una empresa cerrar un día es un montón de plata, pero es un montón, para la Argentina es un montón de plata cerrar el día de hoy. Y hay empresas que para pagar doble también es un Para montón. las empresas, el día de hoy es carísimo. Yo estaba hablando pero... con muchos amigos esta mañana y todos se ríen cuando le digo, hoy te lo pagan doble y se ríen. Me dicen, ¿qué van a pagar doble? ¿A quién le van a pagar doble? Es, es increíble, pero no, a muchos no se lo van a pagar doble. No se lo van a pagar doble. Y están eh, trabajando y a eh, rajatabla. Hoy, hoy la mayoría de las empresas están trabajando sí eh, normal. Es, es muy raro, digamos. Se ve una actividad casi normal la mayoría de las empresas que, que estamos en un grupo de, de gerente, gente de recursos humanos, hoy se trabajaba casi normal, o sea, es muy difícil. Porque aparte es muy difícil que vos, sin tener una planificación previa, vos cortes hoy cuando quedan solo siete días hábiles en uh -huh. el año, o sea, no queda o sea, nada. Y con dos asuetos en el medio del 23 y el 30, donde también la actividad va a ser dispar, eh, etcétera Tenemos mensajes, 2613444444, a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Buen día, yo trabajo en una finca con recibo y todo, pero nos dijeron que no nos corresponde el bono. Soy de Santa Rosa. Eh, buen día, hola Mendoza. Justo este mes tengo una semana de vacaciones y supero los 162.500 pesos. ¿Me corresponde la diferencia? Claro, porque le pagan vacaciones. Claro. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Y lo que pasa es que se calcula sobre el sueldo que vas a cobrar en enero. Que corresponde al mes de diciembre, o, pero o lo si cobra es... en enero. No, no está establecido sobre qué sueldo tenés claro. que hacer. Esa es la gran pregunta que hay. claro. Porque vos, como empleado, que le decís, bueno, está bien, este lo me pasé porque corrió vacaciones, pero mirá los últimos dos planos claro. de sueldo, los dos anteriores, y no me paso. Sería que no, que, que sí le. Claro, no, no está claro, digamos. No está claro, no hay ninguna explicación. Vemos más mensajes. Buenos días, soy empleada registrada de tareas generales. Me lo tiene que pagar mi patrón, gano 30 mil pesos por mes. Eh, lo más probable es que esa persona debe tener proporcional. Uh -huh. Uh -huh. Debe trabajar tantos días de la semana o claro. algún turno. o de, no, no, no, no sabría decir cada característica. Si fuera pero ese el caso tiene que cobrar un proporcional, un proporcional de los, no los 24 mil completos. Claro, los 24 mil es para una persona de jornada completa. Bien, ocho horas ocho horas. ¿Y si, y si trabaja por esa plata ocho horas, que el bono es casi lo mismo que el sueldo. <risa> sí. Insólito, ¿no? Buen día, mi sueldo es de 40.000 y me dijeron que no me corresponde el bono. El bono, soy obrero rural en Santa Rosa. Gracias y disculpa por mi pregunta. Eh, eso es muy raro. Porque no le correspondería, digamos. Claro. Eh, A menos que no esté registrado. Yo dudo que no, con ese pero, sueldo esté registrado. Pero o sea, dice, soy, soy obrero rural en Santa Rosa. Sí, no, le debería corresponder. A, a, con esa poquita información que tenemos, a lo mejor nos falta información, pero con esa poquita información le corresponde como cualquier trabajador. Hay que ver cuántas horas trabajas, si es claro, un porque bueno, eh, hay un tema que, ¿vieron? que, que pasa en, en la actividad rural, que es, es el temporario, uh -huh. entonces que vos trabajás o a destajo o determinados días. A lo mejor si vos trabajás solo dos días, cobrás, habría que verlo ahí, no está claro, no está establecido a aquellas personas que trabajan, los franqueros, las personas que trabajan un día a la semana o en turnos rotativos como en los, y, en los y, juegos de casino. Y, ¿Y qué hacer en ese caso? Estos esto casos que estamos viendo, que sos un obrero roa, eh, rural, una empleada registrada, que te dicen que no lo vas a cobrar pero no sabes si en verdad es así. ¿A quién le, ten, le podés consultar que oficialmente te dé una respuesta concreta? ¿Y debería ser la, de Trabajo? A, claro, eh, o el Ministerio de Trabajo de la mira, Nación. las empresas no sabemos a quién preguntarle las dudas que tenemos. o sea, Claro, es difícil. Es como... Pero en la, en la provincia... ¿Qué, qué, ¿Qué tremendo es esto? Porque es el obrero rural no tiene el tiempo para, y cobrando 40 mil pesos además, mm -hmm. para movilizarse hasta la ciudad, buscarla, pedir el turno, que te atiendan, consultar... Claro. No, si sí, es un desgaste. Es una locura. Eh, Gonzalo Navarro, que es el delegado del Ministerio de Trabajo, en la semana pasada nos dijo que se podían hacer denuncias en el mismo Ministerio de Trabajo, en la sede de Mendoza, Ajá. este y si no también en la Subsecretaría de Trabajo. Y a partir de allí ellos veían el caso particular para ver qué podían hacer, qué estaban en condiciones de hacer. Al menos esa fue la respuesta oficial. ¿Los choferes de micros cobramos el bono? Y deberían, salvo que tengan hayan pautado ya un bono, como decíamos anteriormente... No con... sé cuánto ganan los choferes de micro? Claro. A lo mejor superan ese monto establecido no, por decreto. No sabría decirte. Buen día, yo tengo la pensión de mi difunto marido. Yo cobro el bono ya que mi pensión es de 90 mil pesos en bruto. ¿Esto es un bono para privados? Para eh... privados. No están establecidos ni los públicos. Ni jubilados, ni, ni pensionados. Ni ni pensionados, ni eh, las personas con planes... Sociales, Sociales, que van a tener en el caso del potenciar trabajo, el pago de un bono, que en realidad los, los beneficiarios del potenciar dicen es un aguinaldo, o en definitiva es la mitad de lo que cobran por mes, pero el gobierno le dice bono. En ese caso sí hubo otro decreto estipulado para ese sector en particular. Buen día, ¿cómo se paga el bono para empleadas domésticas que trabajan menos de 12 horas semanales? Bueno, lo decíamos recién, tienes un proporcional... Un proporcional a las horas trabajadas. La, la jornada, sé que depende de cada convenio colectivo, pero sí. en general en, en Argentina es 6 horas de trabajo, 5 días a la semana. ¿6 horas? 6 horas de trabajo por día, 5 días a la semana, ¿eso se considera una jornada completa? No, 8 horas. 8 horas. 8 horas de trabajo, si te quedas a comer, son 9 horas. Ajá... Eh, y ahí hay, hay como diferentes, lo que dice la ley son 45 horas semanales. Bien. Porque son 8 horas de lunes a viernes más 5, más 4 horas los sábados. Perfecto. Buenos días, las empresas de seguridad privada no quieren pagar el bono de fin de año. ¿Se puede hacer algo? Bueno, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Buenos días, Canal 7. Preguntamos, los empleados municipales, ¿qué pasó con el bono que iba a dar el presidente? ¿Solo es para...? ¿Para privados? ¿Y nosotros, los estatales? Los estatales eh, dependen de los gobiernos estatales. A ver, la, eh, empleado provincial de la provincia, empleado departamental del departamento, empleado de la nación, de la nación. Por lo tanto, es cada órbita del Estado el que define si hay o no un bono o una gratificación para cada uno de esos empleados. ¿Un colegio privado tiene que pagar el bono? Debería, pues una empresa privada, uh -huh. ¿o no? Debe, claro, deberías calcular el... La jornada laboral de un docente, eh, cuánto es lo que le corresponde y cuál es la remuneración. Claro. Proporcional. Exacto. Para ir finalizando, pía ¿cómo, cómo ves el consumo? ¿Qué, ¿Qué datos tenés económicos, al menos en la provincia o lo que pueden manejar ustedes? Dicen desde el gobierno, hay una mejora y también he escuchado que hay una baja en el consumo que pudo haber implicado también mucho el tema del Mundial, sobre todo por el turismo, porque a lo mejor fue un mes en el que si tenías pensado algún movimiento te quedaste en tu casa porque querías ser partícipe del Mundial desde tu casa, a lo mejor. Claramente, claramente ¿Sí? el Mundial ha marcado una, un antes y un después, digamos, Hubo como un parate eh, general de la gente en su casa, expectante, esperando ver qué va a pasar con el Mundial. Eh, a la vez eh, hay una activación, digamos. Nosotros contábamos hace poco que nosotros tenemos récord de búsquedas, de cantidad de búsquedas que tenemos en la consultora. O sea, tenemos cuatro veces la cantidad de búsquedas que tuvimos en el 2020-2021 y ni te cuento las que tuvimos en el 2020, digamos. Eso es como mu mucha cantidad. Hay mucho. Lo, pasa que vos no podrías decirlo que, que hay un crecimiento en el trabajo porque en realidad nosotros todavía no llegamos a los niveles. ...que tuvimos en el 2019... prepandemia pandemia o sea. digamos... Exacto, uh -huh. y lo que sí se ve es como una tendencia no, no positiva, digamos... ...como una caída en el nivel de actividad eh, en los últimos tres meses... ...que hay que ver si es como estacional, digamos, por el mes en el que estamos... ...o, o hay que ver cómo se mueve, digamos... Eh, ...lo que sí hoy nosotros identificamos es que eh, hubo una actividad creciente... Que se ha estacionado, que, que se produjo como una pequeña caída, que tiene que ver con la actividad normal. Diciembre, este mes vamos a tener alta inflación. Siempre los meses de diciembre y marzo son los meses de más alta inflación del año. Este año espero que no sea la más alta porque hemos tenido muy alta sí, inflación. tuvimos siete en julio. Sí. O por ahí. Ahora Esperemos no, no no tenerlo. Sí. Y, y hubo una baja eh, en niveles altísimos igual. ...en la última inflación... Claro. ...claro, hubo una caída... ...digamos, claro, no tuvimos una baja inflación... ...hubo una caída en el nivel de inflación que tenía... Claro. Claro. ...porque claro, cuando vos decís... ...si no hubiera sido deflación... ...claro, es como es como raro decir una baja inflación... ...con 4,9... <risa> <risa> ...fue un porcentaje <risa> menor... Como decís, sí. <risa> ...te suena como raro, pero sí... Eh, y, ...y eso, lo que se va deteriorando... ...es el salario... ...digamos, lo que, se llama, lo que se llama el poder adquisitivo... ...de las personas... ...este proceso tan alto de inflación... Eh, ha ido haciendo una caída en el, en el poder adquisitivo de las personas muy marcada. Claro. Entonces cada vez lo vamos a ir sintiendo en el, en el nivel de consumo de las personas. Entonces Bien. por eso se va viendo cada vez más, más marcado la caída en el consumo. Bien. Te agradecemos mucho. No, por favor. Gracias, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando un poco sobre esto que genera, como veíamos en los mensajes también, tanta ansiedad e incertidumbre porque un manguito más a esta altura del Uf. año. Siempre viene bien. Siempre viene bien, tal cual. Muchas gracias, Paula. Nos vemos. Venimos